web eh, se va a tener algún estándar o alguna recomendación si usar apache o en o algo semejante porque las configuraciones para preparar php pueden cambiar de alguna manera verdad eh, otra cosa con respecto a la creación de un gestor de contenidos entendí de parte de la oficina de divulgación Sería crear uno de cero o tener uno de estos tres, una opción ya tipo institucional. Porque supongo que Drupal, ¿verdad? Como lo estuvieron haciendo hace unos años, eh, para lo que eran servidores de sitio web, se tomaba una instalación de Drupal para tener diferentes sitios web con una sola instalación. Y de esa manera beneficiarse de los mismos plugins ya verificados. Eh, no sé si, si la ODI estará preparando algo semejante a esto o no. Y... Tal vez una sugerencia, si están preparando uno de estos o si están creando un gestor de contenidos, ¿por qué no pensar también en eh, crear nuestros propios plugins para eh, evitarnos y estar seguros de que van a funcionar para lo que queremos? Michael, muchísimas gracias, gracias por el aporte. Eh, y usted tiene la razón eh, en lo que usted menciona. Les voy a contar un poco, porque yo, para mí era una incógnita, porque es que el centro... Eh, por qué en, el, en la universidad se desarrolla con Drupal o con Joomla o con WordPress eh, y por qué el centro seleccionó Drupal y el asunto y por qué unas unidades, perdón, tienen administradores de contenidos Drupal, otros Joomla, otros WordPress. Pues el asunto pareciera ser un asunto de a quién le solicito que me haga el sitio. O sea, si la solicitud viene al centro de informática, entonces todo lo desarrollamos en Drupal. Si la solicitud va a la ODI, todo lo desarrollan en, en Joomla o WordPress, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos tenemos un problema. Más allá de estos componentes, es el mismo core del, del CMS, el mismo core. La universidad tiene más de 300 sitios, ustedes han visto el, index, el índice de, de calidad que hace ODI año con año, eh, pues el asunto es que hemos tenido una problemática relacionada con sitios que se hacen para congresos, verdad, para seminarios, para event eventualidades y después quedan en el olvido y no hay ni siquiera un RIP relacionado a ese sitio para administrar. Entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo y se empiezan a generar vulnerabilidades eh, relacionadas o inclusive explotadas con ese sitio. En relación a esto, eh, pues nosotros y en ese, y en ese caso hem, hemos ado, estamos adoptando el SDUCR. El SDUCR es un administrador de contenidos UCR copyright, desarrollado desde cero de, en la ODI, pero que nosotros como centro vamos a mantener y, y expandir el uso a nivel institucional. Entonces, eh, el SDUCR va a generar sitios web como el que tiene ahorita, UCR, CCR con todos los componentes que se necesitan. Y además, la seguridad se ha trabajado desde, desde cero en seguridad. De aquí, la gente, la ODI, eh, ¿cómo se llama? No sé si estaba, Tati, ¿cómo se llama, muchachos? Esteban. Me... Esteban. Esteban, Esteban ha hecho le... un o trabajo alto. fenomenal con Walter pero fenomenal. O sea, es, es un trabajo que es un proyecto que, que hay interés por las demás universidades. Yo lo expuse en, el, en, el, en la Comisión de Directores de TI de CONARE y hay inclusive un interés enorme porque se usa a nivel eh, universidades públicas. ¿Verdad? El trabajo ha sido fenomenal y además es un core que, que hereda sitios web. O sea, es decir, si hay una actualización en el core todos los sitios web de la universidad estarían actualizados. Imagínense la, la, la facilidad para todos, la, la administración y cada uno de ustedes va a hacer una personalización de, de ese sitio heredado. Obviamente con un, con un URL distinto, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que buscamos hacer. Hubo un proyecto, hay un proyecto también de hacer un core de Drupal, pero no se ha podido eh, implementar. Pero pareciera ser que por lo menos en lo que yo presenté... En, en, el, en la estrategia de transformación digital, en la última sesión, ustedes vieron que era uno de los componentes principales junto al framework de desarrollo, que después si quieren lo podemos conversar un poco más. Michael. Eh, sí, precisamente eso es muy interesante. Este, este CMD se va a poner en el Git institucional para tener acceso al código y aportar, si fuera el caso, aportar o, o hacer observaciones. Esa es la idea. Gracias. Esa es la idea Michael, que construyamos juntos y no solo el SDUR, sino el framework de desarrollo de UCR de los lenguajes o lenguajes que seleccionemos para, para presentar, para desarrollar aplicaciones institucionales. ¿Verdad? La idea es que esté en el GitLab, en el GitLab y entre todos eh, lo mantengamos, pero que el binario oficial por versiones lo estemos manteniendo sí, nosotros en el centro pero entre todos vamos construyéndolo y después validamos, generamos los binarios que se utilizan para los diferentes proyectos, ¿verdad? Eh, la idea es que ahí están, que estén ya los, los, los APIs para las conectividades de los, de los, de los IPAs o USBs, o los Enterprise Service Bus, que estén los single sign oms que estén los accesos a, a, a, a diferentes sistemas institucionales ya pre preestablecidos que se requieren para cualquier sistema, que estén, digamos, las generalidades de, por ejemplo, las, las, famosas tablas de, las famosas tablas de direcciones y demás. O sea, y al final de cuentas, cada unidad o cada interesado en desarrollar aplicaciones que se vayan a exponer en el portal universitario, simplemente desarrolle las reglas de negocio, ¿verdad? Simplemente regular eso, la, ya el acceso eh, de la capa de datos, ya abastar para las bases de datos institucionales, la de presentación con los lineamientos de la ODI y ustedes se encargarían de las reglas de negocio para exponer nuevas aplicaciones de una manera muy rápida. Ok, no sé Michael si, si, si resolví su consulta o quisiera ampliar algo más. No, no, por supuesto, Marvin muchas gracias. Con mi mucho mamá. gusto. Bueno, eh, adelante, Meli. Gracias. Seguidamente, el señor Jorge Vargas, coordinador de la Unidad de Riesgos y Seguridad, se referirá a los reportes de, vulnerabil de vulnerabilidades sobre servidores. Buenos días, compañeros y compañeras. Eh, como lo decíamos en la sesión anterior, el tema de la seguridad es un tema de trabajo en equipo, ¿Verdad? Básicamente, todos entendemos de que el ecosistema de la infraestructura tecnológica está unida por la red y cualquier evento que, que, que se presente, en cualquier componente que esté conectado en la red, puede afectar efectivamente todo lo, que, todo lo que haya en la misma red. Entonces, eh, aquí vamos a hacer un trabajo en equipo de todos nosotros, los informáticos, y también tenemos que apuntar a los no informáticos, a los usuarios, tenemos que ir eh, socializando y apuntándolos para que nos protejamos, ok, para que implementemos medidas de seguridad. Eh, ahí vamos poco a poco. Todas no se pueden hacer de un solo tiro, pero ahí vamos poco a poco. Para contarles un poco, en el Centro de Datos Institucional, que está en el Centro de Informática, a la fecha, tenemos eh, 494 servidores virtuales. Eh, cada uno de ellos está designado un, un, un responsable eh, por sus requerimientos y demás. Y hay hospedados y, además, eh, en, y los, entre los hospedados y los que usan el centro de informática, hay 290 servidores físicos. Ok, aquí algo importante que les quiero mencionar es que de esos servidores virtuales tenemos inventariados su, los responsables de esos servidores y demás. Entonces de una vez abro el anuncio de que si alguien deja, se mueve de unidad o deja de, de ser responsable de un servidor, por favor eh, eh, envíe la comunicación oportuna para decir, yo ya no soy el responsable de ese servidor, ahora queda el responsable de otra persona y demás, precisamente porque somos, es eso, somos responsables de lo, que, de lo que está en ese servidor y de su gestión. ¿Okay? Don Jorge, sí, y, y aquí abro un paréntesis, porque a mí me pasó, yo me he traslado de servicios generales y, y me empiezan a llegar notificaciones, ¿cierto, don Jorge? Sí. Después una ya. serie de servidores virtuales, que tenía a cargo en Servicios Generales y que ahora pues ya no me corresponde administrar. Entonces hice la actualización, pero fue por el seguimiento, pero realmente me correspondía a mí hacer ese aviso. O sea, simplemente me, me pasé, no avisé y le dejé. Fue no el hice. primer regañado Exactamente, exactamente. Exactamente. No, eh, lo que pasa es que recordemos de que, de que lo identificamos como el responsable y, y para nosotros es muy difícil saber si alguien se movió de una unidad a otra y, y actualizarlo en, en automático, ¿verdad? Es, es, es práctico, sería prácticamente imposible. Entonces, hago ese, ese paréntesis porque es muy importante que lo tomen en consideración. Para continuar, con respecto a la seguridad propiamente dicha, nosotros recibimos alertas de seguridad con por convenios y comunicación que tenemos con otras instituciones. El MISIT nos da un soporte a través del CECIR que tienen debidamente implementado. Ellos nos alertan de, de, de, de eh, eh, posibles eh, problemas de seguridad que se presenten e incluso les da seguimiento eh, de todos los, de todos los eventos que se puedan presentar. Él dice, también tiene su infraestructura y su gestión, ok, que nos pueden, nos alertan oportunamente cuando encuentran algo y Cive nos, nos, nos envía información también muy valiosa con respecto a, a posibles vulnerabilidades que se presenten en seguridad. Todo esto lo recibimos a la unidad de riesgos y seguridad y le damos el debido seguimiento, lo, con toda la seriedad que se merece. ¿Verdad? Entonces, el primero es comunicarlo, comunicarlo para que oportunamente tomemos acción. El tema de la seguridad es que no lo podemos dejar eh, eh, para después, ¿verdad? Porque para después puede presentarse eventos eh, y situaciones que eh, podríamos lamentar y afectan efectivamente a la universidad y bueno y al país. Para esto, ok, una herramienta que ya implementamos tenemos un, un, un instrumento que nos permite hacer análisis de vulnerabilidades. Eh, empezamos con los servidores virtuales eh, y ya está programado, semanalmente hacemos un análisis de vulnerabilidades para todos los servidores virtuales. ¿okay? Cuando digo empezamos, es que vamos a seguir. O sea, la idea es que empecemos de una manera estratégica y ordenada, decir, bueno, vamos a Hacer un análisis de vulnerabilidades de tal subred o de tal eh, solución o de, de tal aplicación, por decirlo así, que yo prefiero llamarle solución porque tiene una serie de componentes. ¿Verdad? Eh, podemos también hacer un análisis de vulnerabilidades de lo que tiene eh, una facultad, una sede, etcétera, porque lo podemos identificar por subredes y así sucesivamente. Entonces, eso lo vamos a ir planeando debidamente, porque es un planeamiento y tenemos que socializarlo entre todos y e irlo haciendo de una forma ordenada para que obtengamos buenos resultados, para que no trabajemos ahí por ocurrencias. Entonces vamos a empezar, con, ya empezamos con servidores virtuales, no es que ya vamos a empezar. En el análisis de vulnerabilidades del 6 de julio, que fue el pasado sábado, estos son los números que encontramos. 41 de los 200, de los 494 servidores que tenemos, 41 tienen vulnerabilidades críticas, 31 altas, 86 medias, 93 bajas y nos aparecen ahí eh, eh, toda una serie de información. O sea, la solución nos permite, nos, nos muestra también una serie de, de informativos a los cuales que cuando eh, podemos tomarle atención para ir tomando las medidas eh, correspondientes y oportunas. ¿Qué hacemos con estos análisis de vulnerabilidades? Aquí es donde entramos a trabajar en, en equipo. ¿Verdad? En equipo. Ajá. Eh, vamos a reportarlos efectivamente a cada uno de los responsables de esos servidores por medio de un correo. ¿Ok? Un, una, una muestra del correo está aquí. Ok. Asunto, le ponemos la IP del servidor, reporte análisis de vulnerabilidades del servidor. Ok. Entonces, les pido carecidamente, compañeros, cuando a ustedes les llegue un correo con ese asunto, atenderlo a la mayor brevedad posible. Entonces, dice que en atención a la implementación de las medidas de seguridad, que ya estamos conversando, vamos a entregarle a todos los responsables de los servidores virtuales, en este caso, el resultado del análisis. Ok. Es importante atenderlo, uh, todo lo que se presente ahí, todas esas alertas. Si, si requieren asistencia en cuanto a las acciones que se deben de aplicar, estamos para servirles en el centro de informática a través de, de la mesa de ayuda de soporte CI y nosotros tratamos de ayudarles. Ok, con todo, con, con la, con todo el personal que tiene el centro, el, con sus diversas eh, competencias y demás. Okay. Si ya encontráramos algo que no podemos solucionar entre nosotros, igual tenemos canales a, a quien pedirles ayuda, en principio. Y la idea es que eh, vayamos construyendo una, en principio, una base de conocimiento que esté disponible para todos. Entonces, eso tenemos que hacerlo. ¿Ok? Eh, ok, como a cada uno, aquí, aquí hay una pregunta que está, sería bueno mandar una lista a los encargados de cada uno de los servidores. Vean, esto, en realidad, el servidor de Jorge Vargas es el 33333, ok, pero yo no le voy a mandar a, a, a Juan Diego, ok, el servidor de Luis Umaña es tal y, y tiene tal cosa, o sea, yo creo que es, es, es información pertinente que cada uno la tenga, pero no es la idea de que, de que la hagamos pública, ok. Entonces, eh, el, el, el servidor, el, la IP... Jorge, sí. no sé si más bien la, la consulta, no sé, más bien si, si le damos la participación, es que no sé quién es HMP. Sí. Eh, la consulta será, si sí, eh, sería bueno mandar una lista de los encargados de los servidores para tenerla, sí. Henry Morales, tenerla, Eso es. para tenerla actualizada. Ajá. Una lista de los encargados. Ahora, esa lista es para nosotros también importante y, y hoy nos pasó, ¿cierto, Jorge? Teníamos un caso de uno de esos, de uno de esos 41 servidores críticos donde sí. estábamos viendo quién era el, el, el RIT encargado y nos damos cuenta que ese RIT dejó de ser RIT ahí desde eh, de hace bastantes años, sí. ¿verdad? Porque no se informó. Entonces, inclusive se, creo que sería bueno y pertinente esta... esta eh, esta idea que nos presenta Henry, porque podríamos enviar la lista que ya está colgada de por sí en, el, en la página del sitio, en el sitio web del Centro de Informática, o que ustedes validen si esos son o no son, ¿verdad? Si ustedes están bien eh, ubicados o no, eh, y enviar la última que tenemos. Eh, a todos ustedes para que digan, pues no, la verdad es que yo no estoy ya eh, destacado en esa unidad administrativa o, o, o académica, estoy en otro lado. Eh, Jorge Polanco indica, es posible tener acceso a la consola, notificaciones de nexos para los servidores a nuestro cargo. No, no nos, falta, nos falta algo más. Para ampliarle sí. aquí a, a, a don Henry, estamos, estamos eh, eh, validando esa lista y eh, llamándolos a cada uno, ok, usted tiene asignado tal y tal y tal eh, servidor, ok, para tenerla validada eh, como un ejercicio de, de exactamente de, de validación y que tengamos la información. Ahora, acompañado, para referirme a la consulta, de don Jorge Polanco, acompañado este correo, por favor, la próxima lámina. Eh, perdón, este, don Jorge, tal vez antes sí. de pasar... Eh... Conversaron un poco sobre las acciones. Sí, perdón, Henry. De, de, después de esta, vamos con las acciones. Ah, okay, ok, ok, perfecto. Adelante. Entonces, adelante. pásame. Ok, acompañado a ese correo, a ese, a ese eh, cuerpo del correo, se les adjunta esto. Ok, esta lámina. En el encabezado va a decir la IP del servidor. Ok, y entonces. Observen de que en este, este es un caso crítico exactamente y que lo ilustra muy bien eh, la necesidad de una atención inmediata, ¿ok? Nos dice que un servidor, eh, el, el, la IPM la voy a reservar, tiene y el, y el responsable tiene ocho vulnerabilidades críticas, ¿ok? Ahí las, ahí las, las, eh, las enlista, 19 altas, 32 medias, 9 bajas, y 41 de información. O sea, esto nos da una una, una, la información de que esos es son servidores atendidos por completo, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cómo actuamos con respecto a esto? Vean que nos dice ahí, la primera que nos dice crítica, nos dice el plugin, ok, el 125313. Si le damos ahí sobre ese plugin, el clic-clic, ok, se nos abre en el navegador, ¿qué acciones tenemos que tomar para solventar esa, esa vulnerabilidad crítica. ¿Ok? Eh, el, el, el, el título nos da alguna idea y el, el sitio de Nessus nos va a indicar qué acciones debemos tomar. Igual para cada una de ellas. Algunas son actualizaciones, aplicación de parches, cerrar eh, puertos, etcétera. O sea, ahí nos va indicando cada una de esas acciones. ¿Ok? Entonces, más o menos, yo no sé, don Jorge, si esa era la, por ahí iba tu pregunta. Jorge. Hola, hola, hola buenos días. Sí, buenos días. Eh, sí, más que todo para saber, eh, ir viendo esos análisis en vivo, y no sé si de alguna manera el NESUS envía algunas comunicaciones. En el pasado había, me había enterado que enviaba correos electrónicos, o mensajes de texto cuando, por ejemplo, el almacenamiento estaba alcanzando el máximo o cuando existía algún tipo de vulnerabilidad para atenderlo inmediatamente y no esperar un reporte, ¿verdad? Entonces, si, si, si había acceso de alguna manera a este tipo de, de información de una manera casi que automatizada. Sí, por lo pronto no, no lo vamos a implementar así. Recuerden, este es este análisis requiere procesamiento, ancho de banda y demás. Entonces, lo corremos. Les cuento que lo, lo ejecutamos los sábados a, a una hora que estimamos que el, la carga computacional en la universidad es bastante baja. Entonces, para no interferir con otros procesos. ¿Ok? Por lo pronto eh, lo vamos a ejecutar de esa manera. O sea, lo hacemos los sábados y el lunes, a partir del lunes empezamos a a informarles a los que tengan vulnerabilidades, ¿ok? Eh, si saliera algún servidor sin ninguna vulnerabilidad, pues lógicamente no le vamos a mandar ningún correo, ¿ok? En principio lo vamos a ir haciendo así. Hay otros instrumentos que efectivamente nos permiten eh, llevar esto en línea, ¿verdad? Eh, detectar, el, detectar este... Eh, el estado o las alertas completamente en, en línea y demás es que está tenemos que irla pensando para fases posteriores aquí veo otra pregunta muy interesante don Jorge si, si sí. pudiese abordarla existe la posibilidad de ampliar el rango de escaneo en esos para poder determinar vulnerabilidades en servidores locales fuera del CI pero de otras de, de, dentro de otras instancias de la universidad. Sí, sí, sí, sí, sí se puede, ok. Entonces, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos, compañeros. Eh, igual, como les decía, es un trabajo en equipo. Entonces, eh, eh, la estamos planeando, a ver cómo la hacemos, eh, cómo empezamos a hacerla. Tenemos que hacerla de una forma ordenada y también asegurarnos que tengamos los recursos. Para poderlas atender oportunamente, o sea, vamos a ver, si hacemos un análisis de vulnerabilidades eh, en toda la universidad, así, a la una, a las dos, a las tres, ok, y nos sale todo ese montón. Uh -huh. Ahora, ¿tenemos la capacidad de irlas atendiendo todos a la vez? No sé, entonces, es, tiene que ser un proceso planeado para que sea ordenado y que logremos los resultados eh, que, que, que, que esperemos. Ok. Eh, entonces, por eso es que estamos empezando con, con esta, con este rango de servidores, ok, sobre los cuales tenemos control, ajá, eh, tenemos responsables, tenemos un equipo de apoyo, de que somos el centro de informática y ustedes, ¿verdad? Que tenemos que trabajar en equipo. Entonces, este ya lo estamos haciendo en un ambiente controlado. Ok. También porque no, es Jorge. importante hacerlo en un ambiente, sí. Gracias. Eh, a mí me parece importantísimo lo que menciona precisamente Fabio, porque vamos a ver, de estos 41 servidores críticos, cualquiera de sus vulnerabilidades, si volvamos, Meli, avanzamos una y después regresamos. Eh, si vemos, por ejemplo, si, si este servidor fuese uno de esos 41, que sí es, porque tiene críticas, si vemos esta, este CVE que está ahí, que es el, la vulnerabilidad y exposición común, ¿verdad? O sea, un CV es algo que ya ha sido informado, ya se sabe cómo, cómo remediarlo y aún así está. Y eso es un BlueKip. El BlueKip le da, por Remote Desktop Protocol que está ahí, le da acceso y restricto a, un servidor, a, a ese servidor. Es decir, el que quiera meterse ahí y hacer lo que quiera, lo hace. Uh -huh. En pocas palabras. ¿Verdad? En pocas palabras, está abierto ese servidor. Por más firewall activo, por más antivirus, puede ser que el antivirus ayude a a remediar un poco, pero el RTP por 389 va a entrar cualquiera, ¿verdad? Va a entrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este servidor puede generar un incidente de seguridad institucional uh -huh. de cualquiera de esos 41. Ahora, lo que dice Fabio, ¿cuántos así habrán en la universidad que no hay colocation? O sea, que no, no lo tenemos en el, en el centro de datos o que no es una máquina virtual y que desconocen, ¿verdad? Y que se desconoce eh, el estado, porque este servidor tiene este CV así porque no se aplicó una actualización, o sea, una Windows, un Windows Update, ¿verdad? O sea, porque hay, ¿por qué? Porque hay muchos servidores de, de, de compañeros que eh, pues yo me daba cuenta que, era, que lo manejaban así, porque hay que decirlo, por ejemplo, en un Windows, una actualización puede ser que genere un problema en una aplicación. Entonces, se evalúa cada actualización, ¿verdad? Se termina evaluando cada actualización. Entonces, tenemos una incertidumbre inmensa porque sabemos cómo está la colocación, el colocation sabemos cómo está la granja de servidores virtuales, pero el centro, desde el centro desconocemos cuál es el estado situacional de seguridad de todos esos servidores que Fabio menciona. ¿Verdad? Entonces yo preferiría que esa persona conozca o ese RIT conozca el estado de sus servidores para que pueda atender al menos lo alto y lo crítico, ¿verdad? Eh, y evitar, por ejemplo, en este caso, de pues se tome el control de un servidor, ¿verdad? Eh, y, y, y pues se, se genere un riesgo ya sea de, ya más bien sería de índole institucional. Entonces yo creo que sería sumamente importante que ustedes nos hagan llegar cuáles son los equipos y que les llegue también ese y que y ese sea indiferente, sea indiferente si ese servidor está en el centro de datos o fuera del centro de datos porque el riesgo es el mismo y la afectación es la misma para la, la red UCL. Ok, aquí Juan Diego Rojas nos pregunta que si tenemos contemplado ampliar el monitoreo de protección a las bases de datos. Efectivamente, como les, les mencionaba, eh, la idea es que ojalá ampliemos la protección a todo, a toda la plataforma computacional de la universidad. De la universidad, ¿ok? El asunto, estamos empezando con esto y tenemos que ir planeando las, las siguientes, la, a las siguientes focos de, de análisis, ¿ok? Asegurarnos que tenemos, eh, que podemos Sacar provecho y que efectivamente se ejecuten los procesos eh, de una forma ordenada y atendidas. ¿okay? O sea, que no nos, no nos no empecemos a disparar por todo lado y no nos aseguremos que efectivamente sean atendidas. Pero sí, sí vamos a empezar con eso. Eh, es algo eh, prioritario y estratégico para, para la universidad. Aquí hablo para la universidad, para todos nosotros, compañeros, que empecemos con, con esto. Eh, aquí hay acciones que tenemos que, que, que, que considerar, ¿ok? Como les decía, el centro de informática se brinda soporte. Vamos a enviar esto semanalmente. Al mes hacemos comparativos eh, comparativos de atención, ¿ok? Eh, entre lo que se nos entre lo que se nos aparece a con respecto al atendido. Ok. En situaciones críticas, vamos a ver, vamos a darle seguimiento, conversar con la, con el responsable. Miren, se les envió el, el, el reporte. Por favor, atiendan estas vulnerabilidades. Eh, es durante un, un periodo prudencial, ¿verdad? Y, y entendiendo de que todos estamos ocupados. Después de ese tiempo prudencial, ok lo que tendríamos que hacer es un informe, ¿verdad? Un informe a las, ya escrito, a las jefaturas de y demás, para que eso sea atendido, porque vean lo delicado que es la no atención de, de, de estas vulnerabilidades. Y don Henry ahora lo ilustró, ¿verdad? Tenemos ahí un servidor abierto que puede entrar por ahí para cualquier cosa, ¿verdad? Y en última instancia, pues, lógicamente, aplicar eh, bloqueos y demás de servicios, servidores, para, para, para proteger la infraestructura informática. Gracias. Eh, ¿Sí? eh, quisiera referirme a un comentario de L. Espinosa. Luis Diego Espinosa. Sí. Luis Diego Espinosa. Eh, Luis Diego, eh, Windows, no, vamos a ver, está y no está bloqueado. El tema es que Windows tiene una, un mecanismo que se llama Windows Update, ¿verdad? El, w, el WSUS, ¿Verdad? El Windows Update, entonces, en el centro informática tiene implementado el Windows Update. Lo que pasa es que si todas las máquinas y si todos los equipos salen a internet por actualizaciones, tal vez ahora no, pero antes sí generaba eh, un problema de ancho banda institucional. Entonces la idea es que un servidor descargue todas las actualizaciones local y localmente se, se actualicen. Entonces lo que tienen que hacer es ustedes del Active Directory eh, o desde cada equipo, porque hay un script para hacerlo, busquen el WSUS institucional e inclusive usted va a tener un WSUS eh, que, es, que se conecte al WSUS institucional y hacerlo lo, todavía más local, ¿verdad? Como ahora tenemos capa 3, todavía es más fácil. Eh, entonces eh, la recomendación, Luis, es, es esa, que se consuma el WSUS con Mac hay una solución similar que se está investigando para instalarla, pero yo ya conversé desde hace dos semanas, creo, tres semanas con don Alexander, que creo que aquí está, ¿verdad? Don Alexander, para que elimináramos la restricción de, de actualizaciones de Mac, ¿verdad? Eh, don Alexander, yo le esa instrucción, eh, no debería de existir ya una, una restricción para actualizaciones de App Store y de... Y de de App Store y, de, y de, de Mac Store, para ninguna de las dos. Don Alan, adelante. Eh, buenos, buenos días. Verás que buenos hace, días. hace un tiempo yo había visto eso de que uno pudiera hacer un servidor similar al GoSus, pero en Mac. Pero algún bit, la verdad no me acuerdo quién, me había comentado que él ya lo había intentado hacer y eso solo funcionaba si sí, era un Mac Server y que todos los servidores, o sea, todas las demás computadoras lo estuvieran usando como un controlador de dominio. Entonces no era, y no era posible porque no era rentable, o sea, no era razonable, muy bien, de que todas las computadoras Mac, de toda la U se unieran a un solo servidor, en cuestión de usuario. Entonces eso sería, bueno, yo ya habíamos desechado esa idea, pero pensaba que una opción para que se pudieran usar los Windows Updates, eh, los Mac Updates y no se consumieran por, digamos, extraños o a horas no adecuadas, y si no se saturara la red, que si, si se pudiera hacer una VPN exclusiva para eso, que digamos, el tráfico no estuviera bloqueado en esa IP de la VPN, cuando nosotros ocupáramos hacer actualizaciones, conectamos a esa VPN, actualizamos y nos desconectamos pienso que podría ser una, una sugerencia ahí para valorar. Muchas gracias, Alan. Sí, eh, es correcto. Estamos en esa evaluación de, de lo equivalente en buses, ¿verdad? Eh, precisamente el, el área de investigación y desarrollo creo que tenía eh, encomendada esa función y, y pues si ya alguien lo lleva adelantado y si es esa persona que, le, pues, que por favor se comunique con nosotros porque todo, no, la idea no es reinventar la rueda la idea es que el conocimiento que ustedes tengan nos lo trasladen a nosotros para hacerlo general a la, a la institución. Entonces, si ya alguien pasó, lo intentó, las lecciones aprendidas que tienen, pues nosotros las adoptamos más bien, ¿verdad? Eh, el, el tema es construir direccionalmente. Eh, eh, creo que también hay una... Ah, bueno, perdón, y referirme a lo de los... Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo... En el tema de respaldos, en el momento con Marcelo estuve conversando también que, ten que tenemos la idea de generar un servicio de, de, de, de NAS institucional y uno de respaldo institucional para los endpoints. Pero para eso necesitamos también activar una, una, una VPN con una red que tenga un, un, un paquete más grande. O sea, hay que activarle los jumbo frames para que los respaldos vuelen sino se va a consumir toda la red o va a competir con la data. Entonces hay que separarlo por Yubo Friends. Entonces ese tipo de cosas eh, los, los estamos realmente planeando para generar eso, ese, ese servicio institucional, ¿verdad? O sea, que cada quien no tenga que ver cómo respalda o cómo compra una NAS o cómo compra una sam sino que ese servicio ustedes lo tengan y por, y por self-provisioning, que eso es lo más importante. El... el el, el tema también de, de lo que mencionamos aquí de las acciones, antes de leer otro comentario que tengo por ahí, de las acciones es, vean, el tema es conversar con ustedes primero, ¿verdad? Pero si no tenemos respuesta, tenemos que acudir a ITIL. ¿A ITIL qué dice? Escale. Hay que escalar. Si ustedes no nos dan respuesta, tenemos que escalarlo a la jefatura. Y si la jefatura no, no, no conversa y no hay una mitigación que puede impactar a toda la institución, pues, pues vamos a proceder a bloquearlo, el servidor. Para eso vamos a dar tiempos establecidos. Por ejemplo, estos eh, que son críticos. Ok, damos una semana, pero una semana no es ve a ver usted qué hace, es también, si yo no sé cómo mitigar una vulnerabilidad, un CBE, eh, pues entonces lo hacemos en conjunto. ¿verdad? con el centro informática, Jairo está totalmente dispuesto a recibir las, las, las consultas y, y darles el apoyo que, que ustedes requieren, pero además Jairo puede escalar y generar grupos de trabajo interno del centro de informática con gestión de servicios, con seguridad con don Jorge, con redes, con, con, con la, el área o la unidad que se requiera en el centro informática para poder mitigarlo porque nosotros también somos los principales interesados de que esto se corrija, ¿verdad? De, de, de que esto se corrija, pero también somos los responsables. Entonces, si nosotros uno de esos 41 servidores que tenemos ahí, que es un riesgo latente, ¿verdad? Es un riesgo latente, no lo abordamos, eh, pues también vamos a ser parte de ese problema. Y somos responsables también en el centro informática, y, y no quiero hablar de centro de informática, quiero hablar de los responsables de la tecnología de información y comunicación en esta universidad que somos todos, todos los que estamos aquí, más los que faltan más, más todo el centro informático ¿verdad? entonces eh, hay que abordar, más que preocuparnos de que ahí están sus 41 y cruzar los dedos de que no pase nada mañana es eh, ¿qué hacemos? ¿verdad? bueno, pues, primero conversar con ustedes colaborar con ustedes, pero si no hay una, una atención de, pues tenemos que escalarlo y escalarlo hasta llegar al peor de los casos, ¿verdad? Que sería el, el bloqueo de ese, de ese servicio. Eh, y hasta el tanto se corrija, entonces eh, lo, lo volveríamos a habilitar. Eh, Meli, ¿usted me puede leer otro mensajito? Creo que hay por ahí. O oh, no claro, sé si hay más. Claro, con mucho gusto. Eh, el último que tenemos de momento es de Fabián Aguilar. Les agradecemos habilitar un espacio en el wiki, apuntes.ucr, para que ahí se vaya documentando cómo fue atendida cada vulnerabilidad y así generar una base de conocimientos a la que todos tengamos acceso y no complicarnos luego buscando una solución a una vulnerabilidad que ya fue mitigada. Eh, Luis Aguilar. Eh, sí, Fabio ¿verdad? Aguilar. Ah, Fabio. Fabio, Fabio, y le doy vuelta a su consulta. Que lo hagamos todos porque nosotros cuando estamos en nuestras áreas de trabajo cuántas cosas no resolvemos investigamos y solucionamos que nos puede servir a todos y como bien usted lo dice apuntes es un wiki lo podemos construir entre todos ahí están las categorías verdad si usted resuelve un, un cve que que la documentación de microsoft o de, de red hat o de debian o de, de cualquier serv, eh, servidor en cuestión indica, no aplica o que requiere algunos otros cambios dentro de la infraestructura de, de, de, de la universidad, documentémoslo, por favor, porque eso le va a ayudar a muchísimos otros compañeros. Eh, si, por ejemplo, eh, como decía eh, don Jorge, ahí este servidor, hay un servidor que tiene 200 y resto de SBS de activos por atender. Pues, pues nosotros no podríamos, creo, no sería viable documentar 240, ¿verdad? Pero tal vez sí, algunos, algunos eventos, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo mitigar WannaCry cuando pasó? ¿Verdad? En la institución. ¿Qué hacer, por ejemplo, para verificar si usted tiene eh, el SMB 1.0, que es súper peligroso, activo, en los sistemas operativos, el SAMBA, el protocolo activo? Bueno, entonces... Document, podemos documentar como centro que, que todo lo que está documentado ahí lo ha hecho Leonardo, Abel eh, y creo que otros, pero, pero Ritz no han documentado. Y yo estoy seguro que tienen muchísimo que documentar, pero muchísimo, muchísimo que documentar. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque yo veo los correos que, que se comparten en las listas, veo el chat de Telegram. ¿Y cuántas cosas ustedes no ayudan? Y, y yo no sé si está aquí, pero quiero poner un caso específico. Mario Salazar, de, de Ciencias Económicas. Mario Salazar pasa ayudando a todo el mundo en, en, en Linux. A todo, y a mí me ayudó desde que entré a la universidad, me, me empezó a ayudar con no sé cuántos años de experiencia tendrá Mario. ¿Verdad? O si alguien sabe más que Mario de Linux en esta universidad y Mario pasa ayudando, pero ¿qué va a pasar cuando Mario se nos pensione? Se va con ese conocimiento, ¿verdad? Que eso es el famoso Out oh, Knowledge Base y el CMDB de la ITIL, que es la gestión del conocimiento, la base de datos de conocimiento. Y de, pues Mario tiene, puede irse a algún momento, va a ser así, ojalá que no le pase nada nunca tampoco, pero ese conocimiento se va a ir con él, y hay que retenerlo. Entonces, una manera de hacerlo es precisamente con apuntes. ¿Verdad? Con apuntes. Y lamentablemente es otra cosa. Algunas veces el día a día la operación nos gana y no documentamos. Y todo quedó en la cabeza de cada quien. Entonces esa experiencia es valiosísima, pero valiosísima. Entonces eh, los insto, más bien, como dice, eh, perdón, se me olvidó el nombre. Fabio. Ah. Ajá, eh, Fabio, a, a, a, como él puso acá, alimentar la wiki entre todos. Muchas gracias, Fabio. Sí, da, nada más para terminar, vean, eh, tenemos que tener mucho cuidado con los, con los temas a las alertas de seguridad, con, con la calificación del, del tema de seguridad, de, lo, de las noticias que recibimos y demás. O sea, asegurémonos siempre de que los canales donde recibimos información sobre alertas y demás sean oficiales, tengan el debido respaldo, ¿ok? Que no es que Jorge Vargas por ahí les mandó, vean, eh, peguen un cromo a la compu para que no se les pegue tal virus, ¿ok? Y a eso tenemos que atenderlo, o sea, porque también hay mucho ruido, ¿verdad? Eh, cuando tenemos sospechas de hackeos, de vulnerabilidades y demás, vamos a las fuentes oficiales, ajá, busquemos fuentes oficiales. No, no adelantemos criterios sin tener la debida, la debida fundamentación, ¿okay? eh, porque tampoco se vale que creemos una psicosis en la universidad de porque yo salió una vulnerabilidad por ahí entonces ¿qué será que será que se nos va a caer el mundo. ¿okay? O sea, atendémoslo de forma seria siempre eh, accediendo a los canales oficiales eh, y debidamente eh, documentados. Con eso, creo que sí, podríamos continuar con el siguiente tema. Gracias. Gracias. Perdón, eh, para terminar ese último. Si ustedes ven ese, eh, la lista de vulnerabilidades de ese servidor, por la lista de, servidor, de vulnerabilidades, ¿qué creen que tiene? Es un WAM, ¿verdad? Es un, es un servidor web. Es el, pero ahora bien... Si es un WAM, ¿por qué no usamos un LAM? Si se si, si ha demostrado ser más seguro. Ven, hasta ese tipo de cosas, de la concepción. En eso yo creo que podemos entre todos ayudarnos. Mira, yo nunca he montado un LAM, no tengo experiencia en Linux. Bueno, y nosotros colaboramos. Y más bien adelante vamos a, a precisamente hacer una propuesta al respecto. Continuamos. Muchas gracias. Continuamos con la presentación de la señora Marcia Muñoz, coordinadora del área de gestión de servicios, que nos hablará sobre la oferta de opciones de hospedaje. Bueno, buenos días a todos. Este, primero, antes que nada, el centro de informática siempre hemos mantenido eh, servidores web para hospedar páginas eh, a nivel de la institución. Ahorita tenemos actualmente el servidor web 4 ancestralmente teníamos Web2, Web3, pero estos ya estaban quedando actualizados en versiones de base de datos, de PHP, de Apache, ya que están son, o sea, el servidor Web4, el servidor Web2, para decirlo así, es el que es más hackeado, por decir así, más vulnerable ahorita. Entonces, como ya está el Web4, entonces hacemos una solicitud, un llamado para que los que todavía tienen sitios en Web3 y Web2, se migren lo antes posible a Web4. En las siguientes semanas vamos a estarlos contactando ahí, jodiendo un poquillo para hacer ese cambio, para poder matar el servidor Web2 y Web3, que son ahorita como talones de Aquiles que tenemos en este servicio. Entonces, ¿qué, qué ventajas tendría usar estos servidores web? Aunque si bien sí, por el momento está amarrado a ciertas versiones del software, de PHP y MariaDB, este, también hay un balanceador antes que es después que él, que es el HA Proxy, eh, no necesita una IP pública directa y este, con este balanceador también se puede hacer un monitoreo un poquito más adicional sobre el estado de los, de los equipos. Ahorita, bueno, solo deberíamos pensar en Web4 porque es el, el vigente. Eh, sobre el servicio, pues el año pasado sí estaba a cargo de una persona, esa persona se pensionó, luego fue como que anda en el aire y ahí quedó un poquillo desentendido como tal, pero ya lo estamos retomando también eh, la atención de los servidores de, de hosting web. Ahora, si resulta que por X o Y razón esta solución no les está funcionando, sea porque es algo más que se necesita, más que una página web o otras versiones, o, entonces... Este, eso pues es mejor siempre antes que hacer el tiquete con la solicitud siempre hacer un contacto antes ya sea igual por tiquete con una consulta para exponernos el plan que van a hacer para nosotros poder este, antes de que ustedes hagan trabajo y luego no sea como, como tal vez lo más recomendable entonces es mejor primero que tengamos una, inter, una conversación ahí un poquito antes de, de bueno de ver si nosotros podríamos tal vez ofrecerles alguna alternativa mejor o, o alguna recomendación extra entonces, si ya no hay forma de mantener ese, esa página web en nuestros servidores de hospedaje web, entonces la propuesta era separar, es una propuesta, nada más una idea que todavía se está ahí afinando, separar servidor web, servidor de base de datos virtuales, por aparte. Entonces, como estaban hablando anteriormente, la idea de esto es, bueno, primero que nada, igual no pedir una IP pública, sino introducir, solicitar, eh, por ahí hay unas bilans eh, específicas para que vayan al balanceador institucional del CITRIX. Entonces, lo que se solicitaría más bien es una IP para ir al CITRIX y a partir de ahí ya sería atendido por IT este, estaría publicado mundialmente, pero a través del balanceador institucional okay. CITRIX. Detrás de eso, entonces, ya estaría la, la infraestructura de VMware con el servidor web, con el solo el puerto abierto del servicio hacia el Citrix, aquí, restringido, todo lo demás cerrado. Este, luego, otra, la recomendación también es tener otra, ¿verdad?, para la comunicación con la base de datos y una de administración, para que el usuario se conecte y solo esa, tener habilitado, bueno, de manejar varios usuarios, como dijo Jairo al inicio, este Restringir el root, el acceso, el acceso por SSH a las otras que no tienen que ver con ese servicio y solo dejar SSH habilitado para la interfaz de administración. Entonces, ahí bueno ya cubrimos esos puertos. Después, usar diferentes usuarios. Eh, bueno, eso es principalmente para Linux. Eh, usar un usuario administrador con su nombre o si son varios, de ahí solo a esos usuarios permitirles pasarse al root. De modo que el usuario del servicio no, no, no haya posibilidad, aunque el atacante se haga del, del usuario. Este, bueno, básicamente esa sería la propuesta. Eh, también quería hacer un pequeñito repaso sobre los términos y condiciones de los servicios, de los servidores virtuales. La primera es, bueno, Marcia, siempre que se entrega. Ajá, perdón, perdón, gracias. Si volvemos un, un momento a la otra lámina para hacer algunas observaciones. Eh, vean, vean que aquí hay dos, dos posibilidades más. Ahora, ¿qué ofrece estas dos posibilidades? Liberarles de trabajo. O sea, de estar manteniendo la seguridad del servidor, eso que estábamos viendo, porque a, al final de cuentas, si ustedes alojan y que es un... Pueden alojar sitios web en el web 4, ¿verdad? Que tiene... Que es una infraestructura LAM, ¿verdad? Eh, que podría calzar para cualquiera de los sitios que ya usamos. O, oh, pero si al final de cuentas prefieren esta otra porque requieren, y ya, les, y ya les digo que esta opción es, si ustedes requieren muchísimo, tienen muchísimas visitas. Eh, lo vimos en matrícula pasada, en matrícula pasada eh, una, una funcionalidad que, que implementó registro, lo hizo en el sitio web, en el sitio web, eh, no recuerdo cuántos fueron, eh, Marcia, los, los concurrentes que tuvimos. Fue altísima, ¿verdad? Al final de cuentas. Creo que como 2.000 usuarios, ¿verdad? Concurrentes, fue que tuvimos en, en ese sitio web. 2.000 concurrentes. Pero, y esto, la diferencia la hizo eso que está ahí arriba, que se llama el Net Scaler de Citrix. Es un balanceador y ese además es un balanceador en HA. Entonces, ese balanceador permite que nosotros eventualmente podamos clonar las máquinas virtuales esas dos máquinas virtuales que ustedes ven en la imagen es el mismo sitio, ¿verdad? O puede ser otro, puede ser la base de datos o puede ser varios sitios web, pero que podemos distribuir las cargas, balancear las cargas entre diferentes máquinas virtuales clonadas para que así realmente eh, genere, eh, pueda soportar la, la carga de visitación que tienen más allá de los, todo el tuning que ustedes puedan hacer al, al servidor web para que soporte esa carga, todo el tuning que puedan hacer a la base de datos. Eh, esto permite distribuir la carga y tener mayor este, capacidad de usuarios concurrentes en los sitios. Si sí, fuese ser el caso, ¿verdad? Si sí, fuese el caso. De adelante, Marcia. Uh -huh. Ok. Bueno, sobre el mini repaso, los términos y condiciones del servicio de servidores virtuales, en la página 5 sí dice que se asignarán recursos de virtualización a solicitudes, servicios o plataformas que no estén asociadas al respaldo de datos o servidores eh, servicios que el centro de informática ofrece, como páginas web y servidor de correo. Solo que, que, que ¿qué nos pasa ahí? Este, que son muchas solicitudes a diario, somos muy poca gente y a veces uno no las puede examinar tanto, contactar al usuario para ver qué se requiere, sino, bueno, principalmente el usuario también quiere ser atendido rápido. Entonces, bueno, por ahí tal vez se nos ha salido de control como el destino de cada servidor que se aprovisiona. Después sobre el contenido eh, de servidor virtual es total responsabilidad de la unidad usuaria bajo administración y gestión de un responsable técnico asignado. Este... Sobre eso, el responsable por la unidad usuaria tiene que tener relación laboral con la universidad. No se puede delegar a personas que no tengan nexo con la institución, sea estudiantes, asistentes o cualquier cosa. Debería también estar capacitado en el campo de la informática para dar soporte a la gestión relacionada con el servidor o el servicio que se vaya a mantener. Esa parte está en la página mucho. Y bueno, también mantener siempre cada vez que es mejor hacerlo de una vez porque después... No se hace, se olvida Pérez, que es instalar el Virgo y Tours. Apenas le entregan, apenas instala el sistema operativo, eh, instalarlo y tenerlo ahí actualizado. Encargarse este, el antivirus, especialmente si es Windows, y lo estrictamente necesario. Este, realizar el, bueno, el hardening, que ahorita me imagino que Jairo va a hacer las recomendaciones al sistema operativo. Y este, sobre los sistemas operativos, bueno, hay muchos sabores y colores y de todo, y hay Windows, y hay Linux, y hay otros. Entonces, la recomendación es usar uno de los más comunes, de los que haya más gente que conozca, porque normalmente eso va a pasar. Es o sea, hacer el sitio pensando en que otro va a venir a administrarlo después y que va a ser más fácil asimilar eso. Y también que sea un sistema operativo confiable, que no sea ahí una producción artesanal o una versión desatendida de Windows para ganarme la licencia o alguna cosa así. Eh, pues eso, bueno, hasta ahí del lado de nuestro. Entonces, sí, Marcia, vamos. eso es importante lo que usted menciona. Por ejemplo, en Windows, eh, el tema de Windows eh, pasa, nos ha pasado mucho. Digamos que hay aplicaciones legadas que todavía están, por ejemplo, en Windows Server 2003, ¿verdad? O sea, eso es, sí, pues está bien, ese es sistema operativo, operativo conocido, pero ya no es mantenido ni por el fabricante. ¿Verdad? Eso es, es un, un problema de seguridad importante porque no es que no tenga actualizaciones, es que ya no generan ni siquiera actualizaciones de seguridad para ese, para ese eh, sistema operativo. ¿Y qué decir en Linux? Distros hay como gustos. ¿Verdad? Y cada distro muchas veces tienen un segmento específico. ¿Verdad? Muy, un segmento específico. O inclusive si pensamos en otros sistemas se utiliza mucho el BSD. En la universidad, para, algunas, para algunos requerimientos puede ser muy utilizado o alguien prefiere decir, bueno, yo voy a usar Kylix, ¿verdad? Bueno, voy a usar Linux Kylix, bueno, porque es para seguridad, pero no, es que Kylix tiene un segmento muy específico. Y después, ¿quién lo va a administrar? Eh, en este tema del uso del antivirus, en algo que hemos estado pensando, ¿verdad? Es en las máquinas virtuales, mantener un, un, un servicio de antivirus un servicio de antivirus especializado en hipervisores, ¿verdad? Especializado en hipervisores, porque la diferencia está en que usted no le instala a cada máquina virtual un, un antivirus, sino que él corre sobre la solución de virtualización, en este caso VMware, y escanea las máquinas virtuales o inclusive, eh, esperamos que en un futuro cercano, los contenedores o los serverless, ¿Verdad? Eh, entonces, eh, ya ahí sí nos, nos ayudaría porque nos liberaríamos de un endpoint y una licencia por cada máquina virtual, sino que se, lo que se licencia es la solución de, de antivirus para el hipervisor. Eh, continuamos. No sé si hay alguna, Meli, alguna consulta hasta el momento en este tema. Con este tema, de momento no tenemos consultas. Y en el chat Marcia les compartió el documento de los términos y condiciones de uso del servicio de virtualización de servidores. Si no hay más consultas, continuamos con, el, con los siguientes temas. Eh, abordaremos la validación de nivel de certificados y las guías Hardening para servidores Linux y Windows. Nuevamente, ambos temas a cargo del señor Jairo Sosa. De eh, acuerdo. Muchas gracias. Sí, aquí es importante... Ver que un sitio web HTTP va dejando de ser, ser funcional. Muchas veces tenemos HTTP, pero es completamente necesario migrarlo a que sea HTTPS. Darle un poco más de seguridad. ¿Qué pasa? Que hacemos los certificados que muchas veces no nos dan la seguridad completa. No nos dan la, la estructura que se requiere. Entonces termina siendo siempre vulnerable. ¿Qué podemos hacer? para guardar mayor rigurosidad en esos certificados podemos usar esta herramienta, pueden existir muchas, esta es una muy buena es la recomendación que les estamos dando, que es DSS Labs es muy sencillo, como ahí lo, lo especifica, entramos a ese sitio web y lo que hacemos es dar el nombre del sitio, entonces por ejemplo ahí estuvimos haciendo ya unas pruebas con el sitio de la universidad y es de tipo grado A entonces, esto nos garantiza que ese certificado es funcional, que es válido y nos da la garantía de que ese sitio es correspondiente al sitio que dice que realmente es. ¿Qué ocurre? Que él nos da mucha información. Perdón, creí que, que lo había puesto. Él nos va a dar la información referente a todas las pautas del certificado. Entonces, si tenemos una categoría B, una categoría C... Eso se indica que hay ciertos niveles de vulnerabilidad en ese certificado. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que este mismo sitio nos da las herramientas, nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a este grado A. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando ahí con un compañero y mira, es que el, el certificado todavía es grado B. A la media hora ya nos había contestado: ¿verdad? mira, si sí, ya lo logramos subir a grado A. ¿Por qué? Porque ahí mismo como aquí está debajo del enlace, también nos dice cuáles son las mejores prácticas y nos da la recomendación de qué es lo que tenemos que hacer. E igual, eh, lo podemos leer, el sitio sí está en inglés, si tenemos alguna debilidad en inglés, de, usamos el traductor, buscamos ayuda por medio del 5000, por medio de, de un tiquete y nosotros vamos a ayudarles. ¿Cuál es la idea? que toda la universidad al final esté con certificados que sean válidos y que sean seguros completamente, porque nada nos sirve tener un HTTPS ahí que no sirve para nada o que no es eh, tan válido. Con, con eso también nosotros eh, muchas veces dentro de la universidad utilizamos la herramienta Let's clip lo cual es muy bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces no le generamos un Chrome, una tarea para que se esté renovando. Estos certificados, ustedes saben, tienen un nivel de validez, un tiempo de vigencia y muchas veces hemos tenido fallas, hemos dejado a los usuarios sin poder acceder a los datos porque no se hizo la renovación del certificado y es ejecutar dos, tres comandos y ya eso está en producción de nuevo. Entonces sí es conveniente. No dejar que se llegue a un estado de, de predicado, ¿verdad? Porque muchas veces entonces ya no vamos a tener el mismo nivel de confianza, no vamos a tener la aplicación de las actualizaciones en el sitio porque lo perdemos. Entonces es importantísimo contar con un Chrome de renovación, tanto en Windows como en Linux. Eso se puede hacer. Está dentro de esas mejores prácticas referir el procedimiento. E igual hay compañeros dentro de gestión de usuarios, ya sea Leo, Helen, el mismo Edgardo, Luis Diego, que está con nosotros, que nos pueden colaborar con esa parte. Entonces igual ocupan colaboración. Nosotros estamos para ayudarles. Sí estamos para ayudarles, no para hacerles el trabajo. Aquí es un trabajo conjunto, ¿verdad? Tenemos bastantes tareas, son cosas que hacer y vamos a trabajar. ¿Y cuál es la idea? Eh, que nosotros te ayudamos hoy y vos puedes ayudar en otro momento a otro compañero. ¿Por qué? Porque esa es la integridad que le queremos dar a la universidad. Que nosotros como gestores seamos parte y sentirnos que somos parte no solo del Centro de Informática, sino una parte muy importante de toda la Universidad de Costa Rica. Y otro punto importante con esto de los certificados es la configuración. En la configuración se puede agregar un correo de contacto. Entonces esto hasta nos da la herramienta de una vez. Ok, ya tengo el recordatorio y me van a enviar un correo de que si se vence el, el próximo sábado, me llega el jueves. Entonces yo sé que tengo el jueves, tengo el viernes para hacer ejecutar los comandos que corresponden y que el sitio no salga de funcionamiento por un certificado entonces son cosas que podemos evitar que nos van a dar mayor seguridad y un nivel de confianza con los usuarios bastante alto eh, no sé si alguno de los compañeros tiene algún punto eh, mientras tanto creo que hay un comentario que tal vez Meli no le eh, quisiera hacer una observación al respecto y es que este servicio Let's script además de ser gratuito es bastante bueno y que pensemos en, en, en masificar su uso eh, algunos sitios web que yo he visto en la universidad usan GoDaddy o algún otro de pago y, y cuando le hacemos un escaneo de SSL Apps eh, pues resulta ser un grado inferior al Encrypt o sea no, son, no alcanzan el A y aún así pagándolo o inclusive algunos otros sitios que ni siquiera tienen eh, el certificado entonces creo que, que como bien lo dijo Jairo, nosotros Podemos, eh, creo que hay una guía, ¿verdad? En apuntes ya, Jairo. Sí, para ah, el uso del Epson Para el uso del Epson para que lo aprovechen, ¿verdad? Y, y se aseguren. Y, y ojalá eh, usen el Chrome de renovación. Y yo se los comentaba ayer eh, a, a, en, en, una, en una sesión. Sí, exactamente. Veo aquí un que solo en Linux. Eh, eh, que Gabriel nos pone. Este, eh, estábamos conversando que la primera día de trabajo del lunes 4 de, de enero de este año sin haber iniciado funciones a las 7 de la mañana me, me, me llamaron que estaban los sitios fuera del portal y adivinen por qué fue porque se venció un certificado y dejó inaccesible el sitio ¿Verdad? Entonces, por eso de contar con un cron de renovación y más allá de decir, mira, es que qué mal, no, es que hay que hacer un post-mortem de, de estas lecciones, hay que aprender para mejorar y no nos vuelvan a pasar. ¿Qué hicimos nosotros? Algunos sitios están manuales porque no se permite eh, el, cron, el cron de renovación automática, entonces seguridad lleva un control de vencimiento, una bitácora, eh, una bitácora de, de, de uso, ¿verdad? De los, de los certificados y entonces ahí es donde, donde pasa informando a los encargados, mira, falta tantos días, mejor re, eh, renuevelo manualmente de una vez, ¿verdad? Algunas de las acciones que hemos tomado. Eh, Meli, no sé si nos, nos indican eh, algunos de los mensajes que tenemos por ahí. Claro, tenemos la consulta de don Eric García de si se puede poner a disposición de todos la grabación de la reunión de los temas de agenda discutidos y soluciones brindadas para la escalabilidad de las autoridades respectivas de cada instancia por la importancia y la planificación respectiva de atención de las mismas. Sí, sí, claro que sí. Eh, creo que no hay ningún problema. Eh, se está grabando en nube, entonces lo que podemos hacer es descargarlo y subirlo a YouTube. ¿verdad? y luego compartirles el enlace porque en Zoom eh, pues va a quedar disponible un tiempo, ¿verdad? creo que son 60 días eh, y después se, se, se recicla el espacio, entonces podemos descargar el video y subirlo a, a YouTube y compartirles el enlace sí, eh, no hay ningún problema. Okay. Y regresando al tema de Let's Encrypt, tenemos un comentario de Yosmani Zúñiga yo utilizo Let's Encrypt en Windows Server con una tarea programada bueno, yo no lo he hecho. Es eh, eso es del conocimiento que hay que compartir. Esperamos que nos ayuden apuntes con Windows. Vamos por a buscarlo favor. a Don Guzmán. Y ahora vamos a hablarle un poquito de otra propuesta que tenemos, que es el hardening. Hardening es el aseguramiento. Ya existe una cantidad de guías y estos son los recursos que tenemos que aprovechar muchas veces. Eh, nos quebramos la cabeza y decimos ¿qué hago aquí o busco por allá? Reinventamos la rueda. Pero hay herramientas que ya existen, que ya están publicadas. Aquí yo les traigo otro ejemplo de una guía de aseguramiento de la Universidad de Texas. Nos, con estas fuentes de información nos garantizamos que son útiles, que son confiables y es algo sencillo de realizar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? tropicalizar para nosotros acá en, en la Universidad de Costa Rica estas guías. No solo las de la Universidad de Texas existen, existen una gran variedad en general, van a darnos la, los pasos, las guías, nos van a dar la información. Entonces, ¿qué, ¿qué es la ventaja de esto? Que viene una auditoría y nosotros ya tenemos hecha parte del trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos la dirección IP, tenemos la fecha de la última actualización. Entonces, si un, un auditor nos solicita y es con este servidor, ¿qué se ha realizado? Si el centro de informática me manda un correo y me dice, es que mira, eh, esto no aparece actualizado. Ah, pero ahí están las pruebas. Yo tengo la lista de chequeo, corrí esto, esto, eso. Ah, genial. Entonces, aparte de que ya le estamos brindando la seguridad a, al servidor como tal, al servicio, que en funcionamiento y nos garantizamos tener herramientas para una adecuada gestión de los servicios, porque no es solo hacer, de decir, yo le puedo decir a cualquiera, mira, el otro día le apliqué las actualizaciones, pero ¿cómo lo demuestro? Entonces de acá tenemos parte de la idea. Entonces, como ven acá, hay múltiples guías ya realizadas que podemos ir utilizando realmente, porque esto es disposición pública para servidores, para dispositivos móviles, para dispositivos multifunción, podemos buscar, revisar qué nos sirve y entonces aplicarlo. Y de igual forma existe ya para Linux, para Windows, como lo ven en los enlaces. Y esto es parte del contenido que tienen esas guías. Nosotros eh, lo hemos ido trabajando. Tenemos que afinarlas y ponerlas a disposición de ustedes, subirlas en el sitio. Pero como les digo, es parte del trabajo. Hay veces nos consume el día a día y entonces a estos pequeños proyectos les vamos metiendo un poquito menos de tiempo pero igual son proyectos que estamos haciendo, que si alguno quisiera colaborar, se lo agradecemos un montón más bien y están las puertas abiertas tanto para la colaboración hacia ustedes como para recibir esa colaboración de ustedes como tal. Entonces, por ejemplo, en esta guía dice que si es una instalación nueva, no pegarla directamente a la red primero, es instalarlo, llevar el, el antivirus y una vez que lo tenemos ya instalado ahí sí podemos pegarlo a la red y empezar a aplicar los parches, las actualizaciones y este tipo de cosas. Entonces con esta serie de pasos es relativamente sencillo el poder garantizar que ya un equipo está asegurado y obviamente hay vulnerabilidades, todos los días salen pero ¿qué es lo que sucede? Que estamos mitigando el riesgo y eso es algo que las auditorías, como se los comenté, buscan y nosotros ya ahí tenemos el respaldo para nuestras funciones de cómo lograr eh, convencer a los auditores o presentarles los hechos de qué es lo que estamos haciendo. Y aquí llegamos a este punto. No sé si Henry quiere hablarles de este tema. Gracias Jairo. Bueno, en realidad yo creo que ya han venido haciendo muchos aportes y propuestas, okay. ¿verdad? Durante la presentación ha sido muy interactiva. Inclusive creo que aquí hay un, alguna, o, algún otro mensaje, y ¿verdad? Que no habíamos leído. Sí, tenemos un par de mensajes. Eh, bueno, Josmani nos indicaba que con el tema de Let's Encrypt va a pasar el manual y lo sube a apuntes para que esté disponible. Perfecto. Muchísimas gracias. Y eh, él Sí, es sí algo de PowerShell, ¿verdad? Eh, que, que usa PowerShell para, para, para emular el, el Chrome en Linux. Correcto. Indica que es un poco difícil, pero que sí es posible. Y esos eran los últimos comentarios que teníamos. Si, si alguna persona quiere realizar otro aporte, puede dejarlo en el chat o utilizar la acción de levantar la mano. Gracias. Yo quisiera, mientras tanto, pues eh, comentar algo también que es importante relacionado a la gestión de contraseñas seguras, que creo que por ahí lo mencionaba Jairo. Eh, Vean, no hay nada peor que, que administrar contraseñas y máxime si queremos, si queremos que sean seguras y si vamos a, a páginas como Password Generator y todas estas cosas, es una, una contraseña de 16 dígitos con, con caracteres especiales y después uno ya fallan y la cuestión de los, de los teclados. Bueno, una propuesta eh, que yo les, que les quisiera hacer es usar una aplicación de gestión de contraseñas. ¿Verdad? Y nosotros estamos usando en el centro, estamos haciendo pruebas con Dashlane, ¿Verdad? Que tiene, singles, que tiene integración con el Single Sign y, y con, con Active Directory y demás. Y además que usted puede compartir contraseñas con colaboradores sin que, le, sin que la conozcan. Solo la puedan usar, ¿Verdad? Sin que conozcan la contraseña. Y además tiene integrado el, el servicio de OTP, el One Time Password, que para mí eleva la seguridad aún más. ¿Verdad? Tiene obviamente pros y contras, o sea, si usted se sincroniza al OTP, pues va a ser muy, muy difícil recuperar las contraseñas, pero sí se puede. Eh, y además que puede compartir contraseñas con otros colaboradores que, que sí pueden cambiarla en algún momento o solo usarla, ¿verdad? Solo usar esa contraseña. ¿Cuántas no usamos? ¿Verdad? ¿Cuántas no usamos? Y la idea es que cada servicio que tengamos tenga una contraseña diferente. Y que además se cambia automáticamente cada 90, eh, en el, creo que ahorita están 90 días en, en, en, en lo documentado en el centro informático, ¿verdad? Para cada tres meses, aunque debería ser cada mes, ¿verdad? Que se estén cambiando esas contraseñas y no se usa una contraseña administrador única para todo. Eh, estos administradores de contraseñas tienen hasta el servicio de ir y cambiar la contraseña en el servicio si la API lo permite, ¿verdad? Ustedes se programan y cada cierto tiempo van y la cambian. Y nosotros ni siquiera conocemos cuál es la contraseña, pero eso genera mucha seguridad. Con las bases de datos también, este, usar, si se pueden usar certificados en lugar de contraseñas, es mucho más seguro, muchísimo más seguro. Entonces, eh, ese tipo de acciones que se vayan ejecutando con el tiempo, entonces va a a, van a ir asegurando uno de los activos más valiosos que tiene esta universidad, que es su información. ¿Verdad? Eh, creo que entre todos, como vimos hoy, podemos usar apuntes y colaborarnos y poder este, trasladar ese conocimiento a los demás eh, compañeros. Y lo que también mencionaban ahí, es el momento, como lo indicaban, de, de, de implementar ese, eh, la, la base de datos de conocimiento. Eh, Meli, hay otros, otros comentarios. Si gusta Jairo, deja de compartir. Ah, bueno, aún nos falta otro tema, perdón. Y tenemos sí. dos comentarios Ahí. más, perdón, Ajá. de L. Espinosa, me parece. que indica? Yo usé APG en Linux y es bastante útil. Y también comenta que KeyPass es multiplataforma y tiene una base Ajá. de datos de contraseñas que se puede compartir en un share protegida con password. Sí, sí, exacto. Lo que pasa, yo no sé si fue que KeyPass lo habían vulnerado, ¿verdad? Yo creo que ya tiene un incidente. Eh, yo... Estamos usando, yo le encargué precisamente, recuerda Jairo, algún momento que Cairo tiene ese este proyecto de hacer un benchmarking entre diferentes administradores de contraseñas, pero de índole empresarial, ¿verdad? ¿Para qué? Para que si podamos en algún momento distribuirlos y tienen, normalmente funciona así como One Password, Gaslane, KeyPass que mencionan, eh, un BAULT. Un baúl que solo esa persona ve su baúl. Si quiere compartir con otro más, pues lo hace, ¿verdad? Eh, imagínense en qué conveniente, si alguno de ustedes se va a vacaciones y tiene alguien que llega a su lugar, trasladar las contraseñas, ¿verdad? Sin que ni siquiera esa persona la conozca, simplemente la use. Eh, son algunas de, de, esas, de esas ventajas que tienen los administradores de contraseñas. Eh, bueno, si gusta, pasamos al, al siguiente tema, si no hay más comentarios al respecto. ¿Había algún otro, Mel? No, de momento no, no tenemos más gracias. comentarios. Pasamos entonces al último punto de la agenda con don Henry Lizano, que se referirá a la representación de los gestores de tecnología en el Comité Asesor Técnico. Muchas gracias. Eh, esto es un tema que se sale un poco de, de, de lo que hemos venido tratando toda la mañana, que es la de, de, asegura, de seguridad pero que simplemente quería recordarlo. Ustedes en la última sesión que tuvimos con los RITS les mencionaba de, de la viabilidad que teníamos y que nos gustaría mucho tener representación en el comité técnico asesor de los RITS, ¿verdad? Eh, y dimos varias opciones que podría ser por áreas si y un consejo asesor ampliado o uno permanente en los consejos asesores que son mensuales y que tenga inclusive voz y voto de que trasladen eh, precisamente eh, necesidades de los RITs al comité gerencial y que a nosotros nos colaboren. No hemos recibido, realmente es, un, es un, un recordatorio de si les gustaría que si ustedes se quieren organizar o si más bien nosotros hacemos el concurso y seleccionamos a esa persona, ¿verdad? Eh, horarias o una persona eh, en general para que esté en esa representatividad del Consejo Asesor Técnico, que para nosotros es fundamental etapa que estamos, estamos en una etapa que estamos eh, adoptando un plan de gobierno y de, y de gestión de tecnologías de información para todas las universidades públicas, que estamos alineando el plan de CONARE para los próximos cuatro años, que estamos con, eh, con la, planificación, eh, la planificación estratégica de Oplau y nosotros a lo interno trabajando en un plan estratégico de gestión de las tecnologías de información para la universidad para los próximos cuatro años, alineado con todo esto que anteriormente mencioné. Entonces, eh, creo que sería fundamental el aporte y la visión que pueda traer eh, los RITS a, al comité asesor técnico y que además es válido está documentado en el reglamento de, eh, del centro. Ahora bien, eh, eso es para que, lo, para, para que por favor nos lo hagan llegar los comentarios en algún momento, lo piensen, mira quién. O se propongan, ¿por qué no? ¿Por qué no se.? se, pro, se o alguien proponga a otra persona, más bien porque se, algunas veces resulta extraño como proponerse uno. Si no, si ustedes tienen propuestas, las pueden hacer aquí de personas. Nosotros ver si estas personas están interesadas y después hacer por qué no una votación y seleccionar a alguien. Eh, para que ustedes propongan nombres. Propongan nombres de personas que les interesaría que, que estuviesen en representación. Eh, eso por ese, por ese lado. Y además. Eh, lo que les mencionaba al inicio porque Jairo y compañeros y melissa les mencionan el tema de gestores de tecnologías de información porque yo no creo en esto de la descentralización ¿verdad? que el RIT recurso informático descentralizado o sea el RIT es un personal de tecnología de información de la universidad o sea no veo una diferencia entre las personas que trabajamos en el centro y las que no están en el centro somos las mismas tecnologías de información y comunicación de la universidad, con diferentes roles y ocupaciones, pero somos lo mismo. Y, y, y entonces a mí me surgió la duda. Mira, por, ¿de dónde sale este término de RIT? ¿Verdad? ¿De dónde sale esto de RIT? Y aquí este señor que tenemos hoy, Jorge Vargas, fue uno de los que me ilustró al respecto de dónde salió este tema. Y, el, y esto viene desde... Un, desde el padre, que se le llama así, de la Internet en Costa Rica, allí de Teramón, que junto a Abel Brenes fueron de los que hicieron la primera transmisión de datos de Internet en el país hace ya, creo que 28 años. Eh, pues, G. Teramón creía mucho en las redes y para él la informática eran redes. Entonces, cuando había una solicitud de una unidad externa, llámese, no sé, vicerectoría de administración, recursos humanos, docencia, investigación relacionado a sistemas, a él no le interesaba. Entonces enviaba a los informáticos por quincena, cada quincena, así es como le, como le llamaban don Jorge, el reparto. ¿Verdad? Llegó Creo carta. Sí. Llegó, Llegó ca carta y va repartido. <risa> y iba, entonces enviaban al informático hacia esa unidad y le decía, ¿qué es? Y aquí no vuelva. Don Jorge es uno de los que se opuso a irse. Por eso aún sigue en el, en el Centro Informática con ya casi sus cuatro décadas de estar en el Centro Informática. Entonces, eh, no le saquen cuenta la edad, por favor. Eh, entonces el tema es que, que así fue como se dio el reparto de los informáticos. Y en el Centro Informática quedó el personal que estaba interesado en las redes de comunicación. ¿verdad? En las redes. Y el primero creo que se, que se trasladó a Vicerrectoría de Administración, se lo que don Jorge me dijo, fue un compañero que yo aprecio muchísimo, eh, que es una grandísima persona, eh, Pache. Le decíamos Pache, ya está pensionado. Guillermo Pacheco, ¿verdad? Guillermo Pacheco fue de los primeros, ¿cierto? Don Jorge, que se trasladaron. Fue de los primeros que se trasladaron a ese reparto. Y yo me recuerdo que Pache me decía... Vea, yo fui el primero que trabajó redes inalámbricas, eh, transmisión de datos inalámbricos en la universidad. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque yo charlaba las tarjetas perforadas de, de ingeniería actual, vieja, hacia donde está la junta, que era donde estaba Matilda, en, en las tarjetas perforadas en carretillo para tramitar las, la, las planillas. Entonces, ven, fue el primero que hice transmisión de datos inalámbricos. Eh, eh, imagínense si tenía tiempo de trabajar en la universidad, eh, Guillermo Pacheco, bueno, Guillermo Pacheco fue el primero que se, que se trasladó ¿verdad? entonces como dicen, hay que conocer la historia para no volverla a vivir eh, y así es como empezó a nacer este tema de RITS y esa cuestión que ustedes ven ahora, RIT1 RIT2, RIT3 ayer, eh, en estos días hemos, estamos trabajando con recursos humanos para ver el perfil de, de gestor de tecnologías de información ideal que queremos para la universidad entre habilidades técnicas y habilidades blandas, ¿verdad? Para que el personal que entre a la universidad cumpla con estos requisitos y el nosotros que ya estamos acá, empezar a, a nivelarlos, ¿verdad? Pero que todos aquí, todos los, bueno, ahorita vamos 51, pero son muchísimos más, ¿verdad? Somos la fuerza laboral de tecnologías de información de esta universidad. No es el RIT y no es el del centro, somos los mismos. ¿Verdad? Somos los mismos. Entonces, entre todos es que vamos a sacar adelante esto. Si alguno de nosotros no eh, genera un problema de seguridad, es para todos. Y si alguno de nosotros puede ayudarnos a, a, a proteger la red, es para todos. Para absolutamente todos. Entonces queremos eliminar ese tema. Esa distinción que me parece hasta cierto grado clasista. ¿Verdad? Que genera división y ese tema descentralizado. Y vean qué extraño, aquí tenemos hoy en la sesión compañeras y compañeros del centro de informática que son RITS. ¿Cómo que es descentralizado si está en el centro? ¿Ven que es una inconsistencia? Es una inconsistencia total. Entonces queremos ir culturizando el tema de que somos el personal de gestión de tecnologías de información y comunicación de la universidad con diferentes habilidades, claro, con diferentes especialidades, claro, pero todos tenemos un fin, ¿verdad? Y más bien esa diferenciación, esa heterogeneidad de formación que tenemos, queremos aprovecharla porque muchos de ustedes tienen formaciones que en el centro no tenemos y que tenemos que aprovecharla más bien. Tenemos especialistas, yo he visto currículums de montones de RITs, tenemos especialistas en, en, en, en informática forense, tenemos especialistas en, en, en, en ¿cómo se llama? En, en auditoría informática, tenemos especialistas, gente que tiene, que tiene 16 años de DBA. Por ejemplo, hay un, hay un RIT en la universidad, y, y que espero que entiendan que es la última vez que, que, que quiero usar ese término, eh, en la universidad que fue 16 años DBA en el Banco Nacional con Oracle y se salió de ahí porque era demasiado el estrés, pero imagínense la expertise que tiene esa persona ¿verdad? y ese recurso está ahí, está aquí en la universidad entonces esa es otra idea que tenemos, hacer elástico este recurso, que si usted tiene esos conocimientos compártalos y úselos en toda la universidad y no se quede ahí, localizado, focalizado, y tal vez hasta en el área de trabajo en que está, ni siquiera se usa ese, ese conocimiento. verdad Entonces, eso es algunas de las ideas que, que, que estamos proponiendo también a la rectoría, con respecto a, a cómo potenciar este recurso, y que precisamente por eso queremos ir incluyendo a, a, a los gestores en nuestro consejo asesor técnico. Entonces, por favor, les agradecería un montón, ¿verdad? Que, que nos propongan nombres. Es decir, como decimos eh, coloquialmente acá, eh, embarquen gente. Embarquen gente que, que puede ser sumamente valiosa, que esté con nosotros trabajando. ¿Verdad? Yo conozco muchísima gente que yo ya voy a embarcar, pero muchísimas otras personas tal vez están ahí y no los conocemos. Queremos potenciarlos. Bueno, eso es lo que teníamos para, para presentarles el día de hoy. Eh, más bien nos vamos a orar un poquito menos de lo planeado, pero pues eh, lo importante era tal vez no pasarnos de, de lo planificado. Muchísimas gracias a todos. No sé si tienen algún otro comentario, Meli, ahí, que, de los que han dicho, de lo que han mencionado en el chat. Tenemos un par de comentarios. Finales de, de Michael con respecto al tema del, del cambio de, de nombre a gestores de tecnología, que le parece excelente y totalmente de acuerdo. Y unos mensajes de agradecimiento por la información compartida. Muchísimas gracias a ustedes, más bien por el tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, hay otro de Eric. Con respecto a la, la historia señalada, Henry, nosotros somos administradores de la tecnología de información y comunicación, más que un con recurso concentrado, totalmente de acuerdo. Eh, nunca me ha gustado el nombre de RIT. Sí, y no, no, y eso casi suena a Rit, las siglas en inglés de, de Rest in Peace, ¿verdad? Casi suena como descanse en paz. Eh, entonces, no, no, o sea, definitivamente. Y bueno, yo lo comentaba ayer en el Consejo Asesor Técnico, voy a hacer una incidencia aquí. O sea, estoy pensando inclusive en, en elevar al Consejo Universitario una moción para, para cambiar el nombre al centro. También, porque informática no cubre todo lo que nosotros hacemos. Y lo que hacen ustedes, verdad, no lo cubren. Entonces, precisamente pensaba, no sé, ahí también el recibir ideas, dirección de tecnología de información, oficina de tecnología de información o, o relacionado precisamente a, a, a gestión de tecnologías de información y comunicación como, lo, como muy bien lo señala eh, Eric. Excelente reunión, dice Gabriel. Muy buenos consejos, muchas gracias, Gabriel. Eh, Gracias, Henry, compañeros del CI por cada acercamiento y compartimiento de conocimientos y de ustedes también. La idea es que sea que sea que el conocimiento eh, vaya en ambas vías, ¿verdad? Sabemos que tiene muchísimo que dar. Excelente reunión, unión, muchas gracias y nos apuntamos al trabajo. Muchísimas gracias, Alonso Salazar. Don Oscar, adelante, que veo que tiene la mano levantada. Hola, buenos días a todos y todas. Gusto saludarles. Buenos días. Eh, con respecto al CMS que está construyendo la ODI para compartir los sitios eh, web de las unidades académicas, yo he tenido la experiencia de trabajar con, con Esteban y, y la verdad es que es, eh, hasta lo he propuesto en algunas ocasiones como el empleado del año eh, buscando firmas. Entonces, someto también aquí esta posibilidad de en algún momento invitar a, a algunas personas a que lo propongamos como empleado del año porque tiene muchos años de colaborar desde el 2005 que lo conozco yo ha hecho excelentes trabajos sin embargo, este, conversando con Esteban me indicaba que el repositorio este que están haciendo nuevo para la implementación de sitios web eh, virtuales o de páginas, de páginas web de unidades académicas, me decía que hay dos factores que han retrasado la, la publicación que es eh, un pequeña, una pequeña depuración en el, en el código y eh, otro es las capacitaciones. Eh, me gustaría este, aportar diciendo que, eh, por supuesto, para, para administrar esta plataforma vamos a tener que recibir capacitaciones todos, ¿verdad? Ajá, Entonces, que hay es. que hacer un plan, un plan de, de, ¿De capacitación y adopción de la plataforma. Eh, yo ya la he visto y es bastante sencilla y agradable. Eh, lo felicito por la iniciativa también. Muchas gracias. Muchas gracias don Oscar. Yo creo que podríamos invitar a una próxima sesión a Alan, que presente acá el SDUCR, para que ustedes vean Esteban. el nivel de complejidad Esteban. y seguridad que ha implementado Alan en esta plataforma. Esteban, ¿verdad? Esteban. Es, Perdón, Esteban. Y, y por qué no propongamos a Alan, ¿verdad? Como, eh, Esteban, eh, Henry, Esteban, perdón, no sé por Esteban. qué solo sí. digo Alan. Esteban, Esteban, sí, sí. Propongamos a Esteban. ¿verdad? Creo que sería que sería bien merecido porque ese trabajo él lo ha hecho fuera de sus funciones. O sea, él, él vio una necesidad institucional y empezó a trabajarlo y creo que Walter también ha estado con él. Eh, Walter Céspedes también ha estado con, con... Ah, sí, bueno, ya Gabriel lo puso. Walter Céspedes también, claro. Eh, ellos dos hacen un trabajo grandísimo, grandísimo en, en, en la universidad. ¿verdad? En la universidad también han trabajado con el chatbot que nosotros también estamos adoptando. Para que ustedes también lo puedan usar en los sitios web con la, con la API, eh, con el chatbot. Por, es un pareto, es un pareto. O sea, el 80% de las preguntas frecuentes las va a resolver si está bien entrenado. Se llama eh, Sina, que es una perica. No sé si la vieron en, en la feria vocacional. También se puede integrar a WhatsApp, se puede integrar a Telegram. Entonces todo eso, el, al final de cuentas, queremos que ustedes también lo aprovechen para que empiecen a entrenarlo y sacarle provecho muy específico en cada una de las unidades administrativas y académicas. Eh, no sé si me lee los, bastantes mensajes, Meli, que tenemos por ahí, para no, para no estar sacando el chat. Muchas gracias, sí, claro. don Oscar, por su aporte. Don José Ignacio dice, muchas gracias por la reunión, me parece que ahora sí vamos en un camino de trabajo en equipo. Eh, Michael, con respecto al cambio de nombre del Centro de Informática, propone Centro de Tecnologías de Información. Ah, ok. Eh, con uh -huh. respecto al, al tema de empleado del año, Ana Cecilia Vargas dice, Esteban de la ODI, wow, muy bien. Gabriel Molina uh -huh. propone a Walter Céspedes también. Eh, Nancy Leiva, mis respetos para Esteban. Eh, Eric García dice, sí, claro, por favor, Esteban Aguilar es un excelente compañero de soporte, podemos invitarlo a futuras uh -huh. sesiones. Igual que Henry Morales, las capacitaciones, Henry lo dijo, en la UCR hay mucha experiencia. ¿Por qué no aprovechar uh -huh. ese conocimiento entre nosotros mismos? Estoy seguro de eso. Uh -huh. eh, Patricia comenta, es un, es un trabajo extraordinario el que hacen Esteban y Walter. Y finalmente Gabriel Molina dice, Estoy de acuerdo. unidos venceremos, divididos fracasaremos. Así es, Gabriel, así es. De eso se trata, de que todos seamos un solo bloque de tecnologías y no hacen ningún tipo de separación. Muchísimas gracias, entonces, muy buenos días a todas y todos. Que tengan una excelente semana, lo que resta, y estamos para servirles. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen muy buen día. Pasen buen día. Muchas gracias a todos y todas. Esperamos que la información que compartimos sea de mucho provecho para ustedes y sus unidades. Que tengan un excelente día. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Gracias nos fue Don Jorge. Marcia también. Sí. Sí.